Cuando tú estás hablando de tu hermano, cuando tú estás hablando de tu compañero, cuando tú estás hablando de tu amigo, es tremendamente doloroso. He sido víctima de un gran fraude. Es el dolor de un expresidente rompiendo el silencio a semanas de destaparse la gran estafa protagonizada por su propio hermano. Para muchos, el preferido Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien se valió de su apellido y de su historia para defraudarlo, se habla de miles y miles de millones de pesos. Hola, cómo estás? Bien. Gracias por recibirnos.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 En la oficina de sus abogados nos recibe Magdalena, una de las hijas del matrimonio Freila Raetchea. Ella es hoy la gerenta general de inversiones Saturno, sociedad creada para administrar los bienes de sus padres, la misma que Francisco Javier, el menor de los siete hermanos, utilizó para estafar al exmandatario.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 el nombre de él, como el apellido Frank, diría yo. Eh, mi abuelo una persona muy austera, que siempre trabajó por Chile. También así lo fue mi papá. Y él hoy día se ha visto tremendamente expuesto. O sea, nosotros hoy día enfrentamos a diario querellas, embargo, demanda. ¿Me puedes identificar en esta fotografía a tu papá y a don Francisco? te pongo así? Sí. Eh, este es mi papá. Y me parece que Francisco está aquí. De niños y en su juventud, Eduardo y Francisco eran los hermanos más cercanos. Criados en la casa museo de su padre, el expresidente Eduardo Frei Montalva. Un duro golpe para una de las familias más importantes de la política chilena y que hoy se remece nuevamente. El próximo primero de julio se formalizarán cargos en contra de Nicolás Frei, sobrino del ex jefe de Estado, hijo de Francisco, quien hoy se encuentra bajo arresto domiciliario.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 Una vida de lujos, viajes, autos, dinero, dice Magdalena. Este es el exclusivo condominio donde vive Nicolás Frey y su familia en Lobernechea. Pronto ahondaremos en su acusación. Primero, es necesario entender cómo Francisco logró urdir semejante plan defraudatorio causando un perjuicio patrimonial difícil de reparar. Si uno tomara todos los bienes que el este señor sacó, más las deudas que le hizo contraer, eh, hoy día la sociedad tiene un patrimonio negativo. O sea, eso es un primer término. Y el monto exacto no es menos, creo yo, de 5 mil millones de pesos. A lo que yo me he dedicado hoy día es a defender la sociedad, porque aquí había una red de operación para estafarlo y robarle. O sea, esto no fue algo de una vez. Esta estafa y robo parte justamente cuando él asume la presidencia de la República. Gerente general y director de Saturno desde principios de los 90, Francisco Frey es hoy acusado de haber traspasado dineros desde esta sociedad para beneficio personal y de sus empresas, especialmente Almadena, dedicada al bodegaje. Oficinas que fueron allanadas por orden de la Fiscalía al inicio de la investigación, que más hizo a través del patrimonio de su hermano, pedir créditos, suscribir pagarés, préstamos, hipotecas, la lista es amplia. Vendió bienes raíces con el consentimiento de Eduardo Frei, sabiendo, pero se quedaba con el dinero. O sea, el dinero pasaba por la caja social y salía en cosas de minutos a las cuentas personales de don Francisco Frey. Su responsabilidad era solo pagar las contribuciones. En ningún caso pedir créditos. Para nada, Saturno no tiene giro de negocio. ¿no?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 Falsificó la firma y suplantó la huella dactilar de Eduardo Frey. Así lo revela esta pericia caligráfica que es parte de la investigación. Había un grado de credibilidad notable a ese respecto. Se abrían todas las puertas. De hecho, se les mandaban a su oficina a firmar, los pagaré. La sociedad que represento es una entidad que puede fraudar en alrededor de 500 millones de pesos. Esto fue como una escalada.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 Debo declarar que todo lo que se señala lo hice abusando de la confianza y nombre de mi hermano Eduardo Frey Ruiz Tagle, sin su consentimiento ni su autorización. Él pedía un crédito, con eso pagaba otro y tenía esta bicicleta hasta que... Utilizando a Inversiones Saturno. Exactamente, hasta que esta situación los bancos y las instituciones financieras se pusieron más sospechosas y le empezaron a pedir... Que no solo le bastaba el poder que él tenía de Saturno, sino que empezaron a pedir que apareciera el aval de mi papá, en forma personal. ¿Y qué hizo ahí? Empezó a falsificarle la firma y la huella digital. Siempre decía, confianza hermano, yo soy la mejor persona que te puede cuidar tus intereses y jamás te voy a fallar. ...para él fue devastador... ...porque es algo que realmente jamás se soñó venir... ...o sea, él, para él era su hermano... ...él fue criado por mi abuelo... ...una persona del mismo... Del mismo ...con la ética, la austeridad... Eh, ...esto realmente lo, lo, lo tomó totalmente de sorpresa... ...fue un dolor eh, tremendo... A tanto llegaban las maniobras fraudulentas que Francisco proporcionaba incluso a empresas de factoring datos confidenciales del exmandatario, ofreciéndolo como aval para conseguir créditos. Tenía un brochure hecho con información confidencial de mi papá, su dirección, fecha de nacimiento e incluso... Aquí, tú ves, tiene hasta su declaración de, de impuesto a la renta. Ocupó todos los fraudes posibles, por decirlo de alguna manera. Normalmente todas las instituciones eh, bancarias, no bancarias, o sea, todo, hemos visto todo tipo de delitos. Le engañaba, no solo a su hermano, sino que también al mercado. Y en algunos casos también, eh, yo creo que las instituciones financieras fueron excesivamente eh, poco acuciosas a la hora de eh, aprobar todas estas operaciones. La cronología de esta investigación se inicia en agosto de 2019 cuando Francisco se autodenuncia aceptando haber realizado operaciones ilícitas. Y cuando nosotros tuvimos los primeros indicios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 Entonces cuentan los empleados, ¿no? En la carpeta van a declarar y explican, no, mire, nosotros entramos a, a una sala, a un salón, y estaba Don Francisco con Don Nicolás, sentado y otras personas más, con unas bolsas negras de basura, llenas de billetes. Y habían arreglado una máquina de, eh, para contar dinero, que después ellos, o sea, Nicolás con Francisco los mandaron a depositar, ...a distintos bancos, de ellos, de la señora, etcétera, de puros familiares del núcleo más, más cercano, el mismo dinero. En este edificio de la comuna de Las Condes, Francisco Frey se encuentra cumpliendo su arresto domiciliario. Intentamos conversar con él o con alguien de su familia, pero no accedieron a una entrevista. Muy doloroso estar aquí en estas declaraciones. A mi padre sin duda lo asesinaron... Esta fue una de sus últimas apariciones públicas por el crimen de su padre. En mayo del año pasado, Francisco fue formalizado por siete delitos económicos. Su reclusión domiciliaria ha sido total. Solo sale para visitas médicas autorizadas por un tribunal, como lo muestra este documento. Entre otras, dolencias, sufriría de depresión. Tanto como él como eh, Nicolás nunca colaboraron. En el fondo, nosotros tuvimos que empezar todo un largo camino yendo... Institución financiera por institución financiera y con las demandas que nos llegan, haciéndonos un panorama del, del, de la tremenda deuda y situación en la, que nos, en la que nos dejó. Todo se dio tras su autodenuncia. La familia entregó a la Fiscalía Centro Norte a cargo de la investigación el resultado de una auditoría contable que la misma Magdalena debió encargar para conocer el verdadero estado del patrimonio de su padre, quien interpuso una querella en contra de su hermano. ¿Y el estilo de vida de Francisco? Muy similar, eh, también eh, viaje o sea, ellos en una vacación en Chile, digamos. O sea, ellos claramente no vivían con la, al estilo de vida que les correspondía con sus ingresos. Y para eso, ¿qué hicieron? Utilizaron la empresa de mi abuela. Y quién sabe qué más hicieron con la plata, porque es mucha, es mucha la plata que pidieron. Yo soy periodista de Chilevisión Noticias, queremos ver si podemos hablar con Nicolás Frey. ¿Y ya? ¿Perdón? No. Dijo que no. Mm. Ah, la señora de Nicolás. Sí, la yeah. señora de... Ah, Buenas tardes. Gracias, tú? Bien, ¿Qué gracias por bueno? la entrevista. No hay ningún problema. Intentamos hablar con Nicolás Frey y su familia, pero solo accedieron a una entrevista a través de su abogado. El próximo primero de julio, el hijo de Francisco, sobrino de Eduardo Frey, será formalizado por uso malicioso de instrumento público y estafa. Su nombre y firma aparecen en importantes documentos que permitieron, entre otras cosas, que Francisco hipotecara dos millonarios terrenos en Lobernechea, uno de los activos más preciados del ex jefe de Estado.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 y muchas veces le pedían eh, ser parte a Nicolás pero en ningún caso hubo una intervención directa en la administración de, de Saturno Claramente dice, comparece don Nicolás Frey entonces llama la atención que si él tuvo sí. una participación menor entonces ¿cómo se explica que él haya estado en esta junta de accionistas representando a Marta Larraechea y ahí uh -huh. está su firma? Sí, por supuesto Esta es, efectivamente esa firma debería ser la de Nicolás Frey que él participó activamente en el directorio pero evidentemente siempre con la representación de, lo, de doña Marta y don Eduardo respectivamente. Y así fue... Perdón, pero ellos niegan haber entregado poder alguno. Eso va a ser materia, materia de la investigación. ¿Dónde está ese dinero? La cuestionada junta tiene fecha de octubre de 2017. Según Magdalena, nunca se realizó. El abogado de Nicolás asegura que todo se hizo a su espalda y niega rotundamente cualquier delito. Nicolás Frey, era la mano derecha de su padre, fue gerente comercial de su empresa Almadena. Su padre no solamente defraudó a su hermano, sino que también a su propio hijo. Y no solamente en este asunto, sino también que él provocó deudas millonarias en contra de su hijo que hoy día todavía están siendo pagadas por él. Siendo la mano derecha de su padre, ¿cómo se explica que él no haya tenido conocimiento alguno, como dice usted, de los delitos que estaba cometiendo Francisco? Justamente esa es la razón que se, que se explica por sí sola. Eh, Nicolás confiaba 100% en su padre a ojos cerrados. O sea, él no sabía nada, eso es lo que él dice, ¿Y ¿y nunca se Absolutamente de nada. nada, absolutamente de nada. En el caso de Nicolás, ahora se, se da de víctima.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 El origen del conflicto estaría en otras dos juntas de accionistas de 2015. Aquí, las irregularidades dicen relación con la supuesta participación de los otros dos directores de Saturno, Alberto Codú y Álvaro Santa Cruz. También la presencia de un notario, Mario Antonio Bastías Segura, quien será formalizado junto a Nicolás por falsificación de instrumento público. Don Mario Bastías Segura. Se está bañando, si gusta, lo espera un rato. ¿Ya? Que está enfermito. Eso no le dijo recibir. don Mario. Sí. No ¿Sí? va a bajar entonces. No, va a bajar, no, no La puedes seguir por ahora, dijo. Esa junta nunca existió. Y le qué declaró? Francisco Frey. Este señor fue a decarate, notario. Y dijo, no, yo fui ya en el centro y me encontré con estas personas que estaban todas sentadas. Eso no es cierto. En el caso del señor Santa Cruz, padecía desde 2007 un cáncer, porque estaba postrado con la enfermera en la casa. Las diligencias en el caso esclarecerán cuál fue la real participación de Nicolás Frey, ingeniero comercial al igual que su padre. A fines del año pasado fue declarada su quiebra que se suma a la liquidación de sus padres. La justicia tiene en la mira también a otros siete notarios quienes habrían autorizado documentos con dudosas firmas del ex gobernante. Sobre ellos ya pesa una querella. Pueden encontrarse después de 20 años con que no hay nada... ...con que se debe todo... ...dinero que no era para donado Frey... ...era para su posteridad... ...para sus señores, para sus hijas... ...si le pasaba algo... ...a una edad que es muy difícil... ...poder rehacerlo... ...entonces imagínense... ...o sea, puede sentir una persona... ...así de frustrada... ...y además, cuando todo eso ocurrió... merced a la traición de su hermano... ...futuro incierto para el patrimonio... ...de los Frey La Raichía. Hoy lidian día a día con amenazas de remate y demandas civiles. Eso además de un profundo quiebre familiar. Más de chicos vacacionábamos juntos, íbamos a los mismos lugares, eh, celebrábamos cumpleaños, eh, o sea, primos han estado en mi casa, eh, teníamos una relación, Francisco tenía una relación estrecha con mi papá. Y por eso es tan dura...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 En marzo de este año, la defensa de Francisco intentó revertir la medida cautelar de arresto domiciliario total, pero la propia Corte de Apelaciones confirmó la medida. Una pena de cárcel está latente en medio de un fraude de al menos 5 mil millones de pesos. Investigación que está lejos de terminar y que ya suma, dos imputados del clan Frey no se descartan más involucrados. Asuman la responsabilidad de las personas que las tuvieron, tanto... Ellos en este caso, Francisco como Nicolás, como las instituciones financieras que actuaron claramente, eh, bastante irregularmente. ¿Crees que tu papá va a estar dispuesto a perdonarlo? Yo creo que eh, no lo sé. Es difícil. Yo creo que él de a poco está acumulando sugería, pero creo que en reconciliación eh, no, no, hay, no, no hay ninguna. ¿Y en el caso tuyo crees que va a ser...